El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Quien más sufre el hambre y el maltrato al planeta no eres tú. El problema del hambre, la corrupción, el despilfarro de los recursos, el de la destrucción del planeta, no se puede solucionar sin justicia social sin una revisión profunda de las instituciones y sin situar al ser humano y el bien común en el centro de la atención y de las políticas eh, económicas. No podremos solucionar estos retos de la humanidad sin sanar la raíz del mal. Podemos tener muchas campañas contra el hambre, bancos de alimentos, proyectos de desarrollo en, el, en los pueblos del hemisferio sur, sin justicia social. Sin una gestión más ética y justa de los recursos y sin una, una participación más activa de la sociedad no llegaremos a construir eh, un desarrollo sostenible y una vida digna para todos. Nunca hemos tenido tantos recursos, medios y tecnología a nuestra disposición. Por tanto, ante estos retos del hambre de la humanidad no cabe ni el desánimo ni la indiferencia porque la causa más profunda de esta gestión injusta está en que no nos importa los demás, no miramos a los demás como miembros de la misma familia. Por tanto, debemos sanar la raíz para llegar a cambiar nuestros comportamientos y la gestión de recursos. Tenemos los medios, tenemos eh, todos los recursos necesarios, solo necesitamos ser más responsables para promover un desarrollo sostenible y cuidar de la casa común. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.